muy buenas tardes bienvenidos a intento adaptar un nuevo horario a los vídeos para que la gente que llega de trabajar eh, pueda no tenga que esperar a verlos al día siguiente no tenga que estar hasta las tantas porque hay que madrugar y es una faena y ya sabéis pues como he dicho en el mallanero quien no lo haya visto debe de saberlo eh, los bañaneros eh, se iniciaron por aquello de puede hacer falta un vídeo en un momento dado Sí, pero no todos los días. ¿vale? Entonces, si hace falta, se hace. Por supuesto que se hace. Pero no tiene sentido porque veo, lo veo en los números además, que se ve el de la tarde, no se ve el de la mañana. Algunos ven los dos, evidentemente. Pero eh, no tiene mucho sentido si no pasa algo importante. Entonces, si pasa algo importante, habrá vídeo mañanero. Pero si no, ¿para qué? Vamos a disfrutar, ¿no? En Bien, decía... Bueno, es que lo que dice... Esto de los... Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Amy Winehouse decía, si tú no puedes resolver algo por ti mismo, nadie puede ayudarte. Y es lo que yo creo que también le pasó a ella, ¿no? No pudo resolver algo por sí misma y pues, pues no pudo recibir la ayuda que quizás necesitaba. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que te ponga las pilas, que lo que tú no hagas no lo va a hacer nadie, que... Hombre, estamos en una comunidad, o por lo menos así, eh, por eso os invito a todos a disfrutar de Discord. Os dejo por aquí el enlace. Ir al Discord, preguntar lo que os haga falta. Estamos en la comunidad con muy buen rollo. Habrá gente con más protagonismo, gente con menos protagonismo, gente que pregunte más, gente que pregunte menos. Pero al final, con un ambiente excepcional. Y eso es lo que generamos. Evidentemente, si alguien queda por culo, fuera. O sea, no porque, oh, porque luego dicen, ah, es que este es un dictador. No, no, no, no, no. Es que aquí, buen rollo, y sí, buen rollo, vamos todos juntos, de la mano, eh, como amigos, como compañeros, en un mundo en el que estamos con todos, perseguimos ese mismo objetivo. Eh, pero si esto no se cumple y hay alguien que no ha pasado alguna vez, raro, hace mucho un mes en vez que no pasa algo así, alguna tontería, pues, oye, puertas y ya está. Es decir, eh, estamos para todos, pero estamos todos para uno y uno para todos. Bien, hablando de escritores, de eh, Dumas no, pero Oscar Wilde decía, fijaros, en el siglo XIX... Estamos en el 21. En el 19 decía, en estos tiempos, los jóvenes piensan que el dinero lo es todo. Algo que comprueban cuando se hacen mayores. <ríe> pues a día de hoy pasa lo mismo. Los jóvenes piensan que el dinero lo es todo y cuando te hacen mayor compruebas que realmente, al <ríe> final, la realidad, ¿vale? Es que para bien o para mal, lo es todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso como decía por ahí alguien de Argentina. Decía, claro, que es que las cosas que... Que, que necesita para tener esa felicidad son caros de narices. Pues sí, pues efectivamente, eh, es así. Pero ya no es solo eso, sino que si tú tienes tu base cubierta, los problemas y esos problemas básicos cubiertos, tu cabeza ya empieza a pensar en otras cosas, que no son la de voy a llegar a fin de mes, voy a poder pagar la luz, voy a poder pagar el gasoil de la calefacción, voy a poder dar de comer a mis perros, Voy a. tantas cosas que tienes en la cabeza. Si todas esas cosas las tienes resueltas, tu cabeza empieza a generar ideas y a poder desarrollarlas si no, imposible eh, ¿hace falta tener unas capacidades especiales algo para desarrollar las ideas? yo creo que no yo creo que lo que hace falta es tener muchas ganas, decía Albert Einstein, dice, no tengo talentos especiales pero soy profundamente curioso ¿No? fíjate lo que decía Einstein, que no tenía habilidades especiales joder, yo creo que alguna, alguna tenía pero bueno cada uno ve el mundo de forma distinta, ¿no? Entonces él lo veía así. Decía, pero yo soy súper curioso. Entonces, claro, toda esa curiosidad lo que me, me hace es, es generar eh, investigación, eh, querer hacer algo diferente, algo más, y, y siempre hacerme una pregunta más, más allá, ¿no? De todas las cosas. Pues, oye, yo creo que... Y que además pienso que la mayoría de la gente que estáis en el canal sois así. Tenéis o no tenemos ninguno de nosotros ¿no? un talento especial pero somos muy curiosos y tenemos ganas de hacer cosas tenemos esas ganas pues con esas ganas seguro que consigues lo que buscas vamos a ver cómo está Bitcoin eh, ya sabemos que hoy hablaba Powell no sé qué ha dicho no tengo ni idea algo, alguien de la FED hablaba sé que el Banco eh, Central Europeo pues eh, Luis de Indos ha dicho que bueno pues que sí que va a haber ahí una, una subida de tipo de interés joder acaba de descubrir América es decir algo que ya que ya sabíamos pues bueno nos lo confirma eh evidentemente eh, como siempre van a pedos van a pedos no van, no van como los cohetes de los más van estos van a pedos pues eh, llegan tarde como siempre porque claro, reconocer un error es complicado y más para esos bancarios o banqueros políticos no sé cómo llamarlos porque dan, dan asco eh, van a ver unas subidas de interés bastante duras la gente eh, puede pasarlo, podemos todos ¿no? en general, pasarlo un poquito mal eh, y empezar a petar cinturones porque para final de año vamos a joderla, yo ya lo habéis hace, hace meses, los que vais lleváis tiempo en el canal, ya lo dije que, que a pesar de que, bueno, pues esto se piensan que todo el campo es orégano, pues inclusive, inclusive a esto, esto, esto, esto, hasta estos sinvergüenzas que no hacen más que vivir del dinero público toda su vida eh, y diciendo que son economistas Cometen los errores, siempre los mismos errores, por eh, favores políticos, por errores políticos, por mil cosas. Pero siempre en base a los políticos. No piensan en la gente ni piensan absolutamente nada más que en salvar sus, sus culos. Entonces, pues así nos va. En fin, comenzamos. campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita y además puedes también ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Esa es evidentemente la de los criptotiburones y tienes aquí debajo el link para unirte en el aspecto que quieras, si quieres ser del canal VIP si quieres ser eh, de la parte gratis que tiene un montón de gente y hay, o sea, a ver ten en cuenta que dentro de la comunidad eh, tenemos la, la, la libre completamente abierta, hay mogollón de gente que sabe un huevo wow y que aporta mogollón cuanto más seamos, evidentemente más aportaremos, luego está el canal VIP estamos en algunos cuantos locos ahí entre los futuros, las señales y tal que no es un canal de señales, o sea que alguien no me diga nadie me diga, no tienes un canal de señales no, no, no, yo no tengo un canal de señales, tengo un canal en el que de vez en cuando comparto alguna señal eh, de las que yo hago y me puedo equivocar a ver, de momento no es que me haya equivocado, pero me puedo equivocar, ¿vale? Y pasará seguro que en una y no, en muchas me equivocaré. Pero no, si queréis un canal que te da 10 señales todos los días, olvídate porque eso no es el caso, ¿vale? Y, eh, pues bueno, pues, pues intentamos eh, resolver dudas. Y luego ya está la parte de alumnos, que bueno, pues ya sabéis que esa parte es un poquito más de alumnos y tenemos dentro de un rato webinar, chicos. Así que preparados que, eh, nada, son las 7 y media ahora mismo por mi reloj. Pues dentro de una hora tenemos webinar, ya estoy preparando el vídeo para lanzar este y mientras tenemos el webinar, pues la gente también tiene la información. Eh, bien, Bitcoin, de momento, ¿qué ha hecho? Pues intentaría por la media de 200 en cuatro horas y hacer el pullback genial a la de 100, a la media de 100. Media soporte dinámico eh, Creo que todavía puede hacerlo a la de 50, ¿vale? Esto es evidentemente Es totalmente probable Ya habéis visto que en el momento Además este, este efecto que hay aquí Es provocado por eh, Pues para hablar Powell No sé si ha hablado ya, o está hablando Y fijaros qué ha pasado en el SP500, está Y es por eso por lo que Bitcoin ha hecho esto Ni más ni menos En el mismo momento que el, el SP500 ha empezado ¡uh! El Bitcoin ha empezado, ¡uh! También Entonces, ¿vale? Eh, aprovechan... Eh, cualquier movimiento, cualquier cosa que haya en el mercado para menear el árbol y sacar lo que puedan. vale Esto, tenerlo en cuenta siempre. Eh, cada vez que habla Powell, cada vez que se habla algo de la Reserva Federal, cada vez que venga una posible subida de, interés, de tipos de interés, ahora van a decir que van a tener que endurecerlo, pero eso ya lo sabemos. Es decir, es una noticia que el mercado ya ha descontado. Yo no sé si habrán contado o estarán contando algo nuevo, no tengo ni idea. ...tampoco me, me, me interesa demasiado... ...me interesan los gráficos... ...sé y debemos saber y tomar nota... ...que cada vez que hablen... ...pasan estas cosas, ¿vale? De repente nos vamos para abajo... ...y luego rebota y luego vuelve todo a su, a su sitio... ...¿vale? ¿Por qué? Porque la, lo que es la mala noticia en sí... ...está descontada... ...lo paje es que, bueno, pues hay gente que tiene que especular... Y los grandes especuladores pues hacen esos movimientos para que los pequeños especuladorcitos como nosotros pues perdamos ahí nuestros Bitcoin y nuestro dinero y nos lo juguemos todo ahí y al final la caguemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos prisa y ellos no. ¿En qué tenemos prisa? En ganar dinero. Ellos no porque ya lo ganan. Entonces, ¿para qué van a tener prisa en ganar dinero? No tiene sentido, ¿no? Prisa ninguna. Ya lo ganan. Bien. Entonces, bueno, bitcoin de momento haciendo ese movimiento. Bien. Eh, totalmente normal, no hay nada raro no hay nada que, que, que añadir o sea, punto eh, podemos bajar y descargarnos hasta la zona de 4.500 ya lo he dicho esta mañana eh, en cuanto a la dominancia de Bitcoin pues bueno, pues sigue subiendo eh, vamos a ver, está más o menos como esta mañana eh, tampoco es que se haya movido demasiado un poquito más arriba, un poquito más abajo pero manteniéndose en la zona ¿Esto qué quiere decir para mí? Que quiere venir a, a esta zona, a este máximo relativo anterior que, que hizo. Posiblemente mañana pueda lograrlo. Venir a tocar la línea de tendencia. Y veremos a ver si en este momento nos marca un doble techo y hace uop uh, y se nos viene para abajo. Eso sería genial. Porque teníamos un pequeño bullrun de mm, micro de Bitcoin y macro de bueno, algunas altcoins. Es, mm, bien, Porque hay muchas altcoins que están en zona de soporte. Vale, ayer en los, en los análisis que vimos de algunas, vimos que había muchas en soporte, soporte, soporte, tocando soporte y... Oye, hay que tener en cuenta. El Total Market ha estado subiendo bastante, intentando pasar la ema 20 A ver si al final del día consigue pasarla. Vamos a verlo porque todavía quedan 6 horas, evidentemente. Es un 25% de la sesión que queda aún. Importante, que se apoyó ayer vale, y perdió inclusive la de 200, se apoyó en 100, se recuperó, se quedó al borde y hoy hemos abierto estamos tirando por encima. Si cerramos al borde de la de 20 no pasaría absolutamente nada. Quisiera cerrar un poquito abrazando la del día anterior y empezar a subir arriba. ¿Por qué es importante esta pequeña escalada? Porque hay algo que es más importante que todo esto que estamos viendo ahora, que es esto. Eh, no, es... joder, cómo estoy. Es esto, ¿vale? Y es la vela semanal. La vela semanal ha estado ya abrazando a la vela de la semana anterior. Importantísimo. Estamos a miércoles. Eh malamente mitad de semana, por así decirlo. Necesitaríamos, si estaría muy bien una vela que abrazase a la anterior, ya que aquí perdimos la batalla en esta zona, toque, toque, toque, y nos vinimos para abajo, eh, pues intentar ganarla en esta zona. Justo veis que estamos en la zona de los 39.500, eh, esta zona de soporte que tenemos marcada por estos máximos de aquí, este apoyo aquí, ¿vale? estos máximos de aquí, entonces es una zona súper importante eh, de la cual pues hemos tocado y si salimos abrazando pasando la mitad del canal este estaría muy muy bien ¿qué es mejor? pues mejor todavía, pero bueno de momento como primer objetivo intentar que esta semana abrace a la anterior y si podemos pasar este borde de los 43, 133 mejor me lo pones pero bueno, hay que, hay que pedir el que no llora no mama eh... Ya tenemos que empezar a poner eso, el ojo, en la semanal. ¿Se puede dar la vuelta y ser negativa? Por supuesto, ¿vale? Pero tenemos que intentar también de alguna forma ser positivo. Joder, no podemos estar siempre pensando en rojo. Eh... Bien, pues la, con la dominancia y el total market tal cual está ahora mismo, que encima queda, sigue bajando el jodido, eh, vemos que tiene un poquito más hacia Bitcoin que hacia las altcoins, con lo cual Bitcoin eh, está en mejor posición que las altcoins. Por otra parte, ¡ay! el oro, cuando lo demás se va para abajo, pues el oro empieza a rebotar. ¿Vale? tenerlo en cuenta, porque bueno, esto es, es todo así, el mercado es así, y así se lo hemos contado. Eh, Apple, de momento sigue en positivo, AMD bajando 3.82, Amazon un 2 y pico, están peg pegándose un castañazo en estos momentos, bastante importante, fijaros, BioNTech un 3 y pico, Coinbase, evidentemente 6 y medio más, Facebook, otro 6 y medio abajo, eh, Moderna, 3.80, Nvidia, Pfizer también, Paypal un 5 y pico, o sea que está viendo una pequeña sangría de acciones en el mercado, está viendo sangría, en, y, y yo creo que va a empezar ya el Bitcoin, sí, ya está empezando a perder la media de 100, o sea que en cualquier momento puede haber una sangría de altcoins, pero yo tendría templanza, te, esperaría, ¿por qué? Porque todo este movimiento con las palabras de hoy oh, se va la economía, al carajo, tal, tal, tal, ya sabéis que al principio ¡Pum! te mete un latigazo, pero luego las cosas vuelven a su cauce. Esperemos <ríe> que a lo mejor esta las que hace y no vamos para abajo. Eh, si no vamos para abajo, pues bueno, tendremos una buena oportunidad aquí en Bitcoin. Yo sigo esperando este punto. Vale, eh, si lo da, si nos lo da, fantástico. Pero bueno, sería una muy buena oportunidad y sería eh, en consonancia con los movimientos anteriores que hemos tenido. ¿vale? Eh, pero sí bueno, sí que es verdad que empezamos ya a tener un movimiento que empieza en el tiempo a ir a igualarse, pues casi a, todavía no llega, evidentemente, a este movimiento, ni mucho menos a todo este. Pero bueno, ya vamos cogiendo ahí chicha, ya vamos cogiendo chicha y limona. A ver, creo que antes de que estamos a día 21, nos queda la última semana del mes, prácticamente como quien dice para por lo menos llegar a la zona de resistencia, aquí de la zona de 44, 45, 44 y medio 45, eh, deberíamos de ir a tocarla, ¿vale? Por lo menos a tocarla. Yo no digo que vayamos a pasarla, pero por lo menos a tocarla. Ya veremos a ver qué pasa. Eh, lo dicho, eh, oro y acciones, pues eso, el oro bien, acciones mal, pues, es lo que está pasando. Y... Y hay cake, hay cake, cake, cake, cake, cake, Bueno, ahí está tocado, intentar romper y de momento se nos ha desinflado. Digo, de momento, vamos a ver cómo continúa, porque las cosas, ya sabéis que, bueno, las cosas de Palacio van despacio y, bueno, pues hay veces que, que pasa pasan esto, ¿no? Eh, que queremos una subida, se para la vuelta. Bueno, pues el, está el mercado ahora mismo jugueteando un poquito, pues se, se dan la vuelta estas cosas, pero no pasa nada. Porque ya en su día, ¿vale? Ya, además alguien me lo ha dicho, oye gracias porque en su día nos avisaste de cake pues bueno, hay que ir, había que ir acumulándolo de momento la caída que ha hecho además además si le medimos vamos a medirlo desde aquí porque creo recordar efectivamente lo ha hecho muy muy bien y si nos vamos solamente a los cuerpos eh, igual, lo está haciendo de maravilla lo está haciendo fantásticamente bien el, el rebote, así que pues nada a ver si sí, consolida un poquito más si sí, tiene que caer un poquito más y tiene que volver a subir después de una subida esto es, esto es lo de siempre vale eh, fijaros que caemos tonteamos y seguimos cayendo ahora subimos tonteamos aquí y seguimos subiendo ¿vale? eso es lo que yo creo que va a hacer a lo mejor soy demasiado positivo, no lo sé, me, me he levantado yo con ganas, llega la primavera y la sangre altera, no sé, no sé, no sé, pero tiene mala pinta, no tiene, ¿vale? Eh, bueno, pues tenemos aquí, mira, Tron hoy ha metido un pepinazo interesante, eh, ha dicho, eh, aquí estoy, estoy vivo, Tron existe, no es que sea de mis favoritos, ni mucho menos, pero bueno, pues, pues ya sabéis, ahí está bien, enhorabuena a los premiados uh, Tita, sigue mejor que esta mañana esta mañana estábamos en un 7, más o menos ahora está en un prácticamente un 10 muy bien, muy bien por Tita bien por Cava también, fantástico, movimiento ¿qué pasa? que necesitamos que cierre por encima de esta zona, ¿vale? estos cierres que tenemos aquí en la zona de 477 7, sería ideal un cierre por encima vale que no se desinfle demasiado porque, a ver, no quiere decir que mañana no vaya a seguir verde pero para que el movimiento sea más completo, ¿vale? Técnicamente un poquito más, más chulo. Hasta, bueno, hasta ZSI subiendo, intentando salir alza. Sí, señor. ZK 5,25, y 25. Alice, hombre, Alice también por aquí. ¿no? O, o no la ha visto esta mañana o no estaba. No lo sé. Muy bien. Melon también intentando salir. One Earth IDEX Rune. Bueno, Rune ya sabemos que lleva varios días. Está en esta zona que es importante pasar para ir a por los máximos eh, relativos anteriores en la zona de los 12 y pico. Monero también ahí, sigue ahí con su, con su batalla particular, siguiendo al alza, así que bastante bien pues los, los Omishigo básica Attention Token eh, también por aquí NKR, Zeller bien, bien en general, bastante bien unas, evidentemente, como siempre, ¿vale? no llueve siempre a gusto de todos, unas van mejor que otras, y poquito a poquito aquí tenemos a Cake, uno poquito mira, Sushi, un 2,5% mira que bien, está intentando salir al alza también, aquí Don Sushi muy bien, o sea, si esto al final eh, la paciencia, la paciencia, como decíamos con, con Cake, ¿no? Eh, la paciencia paga, los sptt otro 1.42, van sumando poco a poco, van rascando, ris, ris, ris, ris y es dinero que va, como decían en los audios de Piqué, ¿no? O, o, o del otro, no sé, de, de, de, de, de, de los de las comisiones, me da igual, de unos u otros, a la saca, a la saca. Estos esto son de los ganados, con esfuerzo, con cabeza, con coco. Vale, entonces, bueno, aquí vamos bien. hoy oh, ¿he visto por ahí Solana? vamos a verlo por símbolo, porque si no, al final no, no, lo, no lo veo. Solana, Solana, en la S. ¿Dónde está Solana? Por aquí. 0,45. Bueno, está ahí. mí Solana me gusta. Yo creo que es de las que va a meter el pepinazo en esta... Está haciendo un movimiento muy parecido al de Cake. ¿Vale? Se ha recogido y ahora tiene que tirar arriba y romper. Eh, vamos a ver si vamos a ver si es capaz. Yo creo que, que tiene muchos puntos. Esto es como cuando te decían de pequeños, está rifado una hostia y tú tienes, pues pues eso. Tiene, tienen bastantes puntos. Fijaos que el curso que va a haber de medias aquí, de 50 con 100 Pues ahora necesitamos que suba un poquito más. <ríe> en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, bien, eh que tenemos en la parte negativa, ZRX fíjate que a mí ZRX es un proyecto que me gusta mucho esta mañana estaba saliendo al alza un poquito luego se ha desinflado, ahí he pegado un pepinazo evidentemente, y tampoco podemos estar todos los días subiendo un 50%, es normal lo que, está, lo que está haciendo, y bueno, pues en la zona en la que está ahora, si se mantiene ¿vale? el pepinazo que meta después ¿vale? a la zona de los 4000 setosis es súper rico, ¿por qué? porque si aquí consolida, en la zona entre, entre 2.250 y 2.750, es decir, en una zona de 500 satosis, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa posteriormente? Vamos a, a ver, que estoy aquí pintando sin... Por ejemplo, de donde estamos ahora hasta la zona de 4.000, estamos hablando de un 66%. Cuidado, ¿eh? Cuidado que, que no es la primera vez que lo hace, es decir, esta subida y más alta es igual que esta subida. O sea, Cuidado. Entonces, muy atentos a ZRX en una posible consolidación en la zona de 2000-2250. Lina cayendo, bueno, como está aquí, Ambrosus también, EOS, EOS, es que es muy difícil que, que, que EOS, después de todo lo que ha caído, levante cabeza, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe si hay una adopción de la red de EOS por, por alguien importante, pues quizás. Y... Tenemos aquí al rey Steam, esta mañana ya estaba haciendo de las suyas, pero fijaros, 66%, bueno, 50, 60, venga, vale, 60. Eh, bien, espectacular. Toro en un 14, y el rey, ahora mismo, para mí, uno de mis favoritos en estos momentos, Kyber Network, lo está haciendo muy, muy bien. Fijaros eh, cómo... Eh, entró el TP1, se vino un poquito abajo Y vuelve otra vez a la carga A buscar el 2 El 2 entre pues de donde está, ahora mismo el precio Al inicio del 2 todavía hay un 24% 25%, O sea que eh, Queda chicha y bueno Y el 3 que ya llegará pero en su momento Todavía eh, Todavía tenemos cositas ahí que ver Tita también lo está haciendo bastante Bastante bien Fijaros cómo la subida cada vez es más, es más potente, fenomenal. Eh, Cava también un 9,5%. REN, un 8% contra Bitcoin, fantástico. CTSI, igual que contra el dólar, pues lo está haciendo bien contra el Bitcoin. Y bueno, eh, bastantes en positivo. ¿eh? Tenemos mucho, mucho, mucho dinerito aquí moviéndose, eh, pasando de un bolsillo a otro. Espero que sea el vuestro. Eh, Luna contra Bitcoin, mirad, un 2,40% es que desde que perdió, vamos a verlo aquí desde que está este canal cuña, cosa rara que hizo, que perdió y luego volvió a entrar luego volvió a salirse, o aquí está bueno, esto ya es otra figura, es otra cosa distinta ¿no? digamos que una vez que rompimos aquí esta esta cuña, la testeamos la rompimos otra vez al alza ya tenemos esta línea que sigue siendo la línea de máximos pero eh, ahora está como descansando porque veis que se ha puesto a lateralizar y se ha puesto a lateralizar pues con estos máximos a estos mínimos y está ahí tonteando, pues muy bien está reposando un poquito, como diciendo me voy a tomar un descanso, pero yo voy a seguir subiendo no tengo intención ninguna de caer, o sea que espectacular, bien vamos a terminar con Bitcoin creo que, bueno, pues está dentro de del margen que, que buscamos con él, creo que en estos dos días, más o menos, eh, hoy entre mañana, eh, no creo que pase de los 40 aquí ni para abajo ahora seguro que hace guau, wow, y se va para abajo, creo que todavía su predisposición sigue siendo ir a por la zona de los 45K, eh, o al menos intentar batir la media de 200 en 4 horas, en diario, es otra historia, en diario la media de 200, que es la que tenemos aquí, para mí es la que nos puede dar el, el batacazo, 47, 800, 48, más o menos, ahí estamos, ya veremos si la pasamos, si no, pero creo que es la que nos puede eh, dar el tortazo una vez que pensemos que rompemos esta zona, pero bueno, esto al final, eh, insisto, es una cuestión de cómo está el mercado eh, en cada momento, porque también, sí que es cierto que siendo positivos, en la parte en la que pudiéramos caer aquí, creo que venir arriba, apoyarnos aquí, subir, volver a apoyarnos y volver a subir es una posibilidad, hacer aquí un, un canal eh, más, que, más que probable. Así que bueno... Simplemente tener cuidado, tener respaldados vuestras operaciones, eh, estar invigilando tampoco todo el día delante del ordenador que no vale la pena y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.